Y llegamos a la participación del ciudadano en este ejercicio de rendición pública de cuentas. Ya lo hay anunciado, las personas han dejado los comentarios en esta transmisión, han llenado el formulario respectivamente y han dejado allí sus inquietudes. Como lo dije, vamos a seleccionar, o ya tenemos aquí seleccionadas algunas de las cuales, alcalde, le voy a dirigir para que usted se, eh, se lleve la respuesta a estas personas. Vamos a nombrar personas, las personas que han dejado el nombre de la persona con su pregunta o su inquietud. Alcalde, una de ellas es Gisenove Ramírez Suaza. La pregunta de la ciudadana es así, al fin la ambulancia que presentaron hace un año para pacientes COVID, la pregunta que ella tiene es que respecto a esa ambulancia, ¿se está cumpliendo la función? Efectivamente se está trabajando no solo con la ambulancia, sino con la patrulla COVID que se estableció. Eso es un trabajo que se viene realizando con el Hospital Divino Niño y con la Secretaría de Salud Municipal. Esperamos que le quede clara la pregunta a la señora Gisenoe respecto al cumplimiento que nos dice el alcalde que sí se está haciendo efectivo de la ambulancia. Brian Rebolledo. Brian nos pregunta, ¿en la construcción del POT se garantizará espacios para canchas de fútbol? Una de las problemáticas más graves que tiene el fútbol es que a nivel, digamos, histórico se construyó toda la estrategia sobre predios privados. Por eso eh, vimos que desapareció la cancha del IDEMA, eh, canchas eh, que existían como la de San Marino, pues el dueño del lote urbanizó, eh, en la cancha de eh, Almacafé, pues es propiedad privada, tuvo otro destino. ¿Cuál es nuestro objetivo de cara no solo al nuevo POT, sino que con el tema de plusvalía, eh, que tiene que, eh, digamos, representa una cesión de tierra, puede pasar para, para aquellos propietarios de la tierra que van a tener digamos un incremento en la valorización del mismo, se destinen nuevos terrenos para la construcción de nuevas canchas eso es un compromiso que tenemos con la ciudad de la mano de la construcción de la política pública municipal del deporte que nos va a marcar un derrotero claro no solo en materia de infraestructura deportiva sino en todos los aspectos de la misma Angélica Agudelo también es otra de las ciudadanas que dejó allí sus comentarios e hizo el ejercicio de participar la pregunta es que si a los niños y jóvenes que están los fines de semana los tendrán en cuenta con la ayuda del PAE. Mire, la, le, el programa de alimentación escolar va dirigido a todas las 14 instituciones educativas de nuestro municipio. Buga es uno de los pocos municipios que tiene cubrimiento universal en esta modalidad de este programa de, atención de alimentación escolar. Ahora... Por motivo de la pandemia lo que se está realizando es la entrega de la modalidad de la ración para preparar en casa que se hace a través de las instituciones educativas con el operador y lógicamente previa verificación del registro sin más de matriculados en nuestro municipio. Bueno, aparte de preguntas, inquietudes, también teníamos espacio para los comentarios. Por aquí un ciudadano, Fernando José Gutiérrez Estrada, nos dice excelente la explicación de las ventajas del proceso de la petar en Buga. La gran mayoría de las personas no tenían idea de todos los beneficios para la ciudad en materia social, económica y ambiental. Felicitaciones, alcalde. No solo le dejan preguntas, sino que también allí la gente expone las felicitaciones y los acuerdos de estas ejecuciones de la Administración Municipal. Ernesto Quintero Alarcón ¿Buga necesita un velódromo o por lo menos una ciclorruta para la gran población de practicantes del ciclismo? ¿Igualmente serviría como escenario de motociclismo, cartismo, triatlón, etcétera? En el Polideportivo del Norte sería un lugar idóneo Nos inquieta esta, este comentario Ernesto Quintero Alarcón Bueno, sin duda alguna eh, no desconocemos la importancia que tendría un velódromo en este tema pero quiero contarle que en el diseño que existe sobre el polideportivo del norte dentro del cual nosotros hemos radicado al Ministerio del Deporte no está contemplado ese velódromo hay algo que nos dijo el ministro Lucena y es que muy difícilmente vayan a haber eh, inversiones más grandes en infraestructura deportiva sino inversiones pequeñas sin embargo eh, no solo estamos revisando esa situación que sería pues mentira decir que vamos a hacer un velódromo pero sí revisar el tema de las ciclorutas porque fue un proceso que inició pero que no tuvo, digamos, un, un asentamiento técnico adecuado en su momento y generó algunos traumatismos. También tenemos la participación de Gerardo Pinto. Él nos comenta, se sabe del plan de vivienda, pero aún no se menciona una fecha exacta de inicio de obras y o designación de viviendas a los postulantes. Desearía, por favor, saber qué hay al respecto sobre ello. La invitación que le hago, amigo ciudadano, a usted y a todas las personas que ya mismo se pueden acercar a la Secretaría de Vivienda. Ya se está entregando la información correcta, no se deje engañar. Este es un proyecto que no necesita intermediación de ningún tipo. Un proyecto que debe cumplir con unos requisitos establecidos por el Ministerio de Vivienda y que conforme ese cumplimiento usted puede acceder. Eh, en este momento se está realizando el proceso contractual para la Constitución de la Fiducia y todos los trámites administrativos, pero usted, amigo ciudadano, ya mismo puede acercarse a las oficinas de la Secretaría de Vivienda ubicadas en la estación de ferrocarril y recibir toda la información necesaria para su postulación. Bueno, y con la participación de Sandra Ospina, cerramos esta, esta ronda de, de preguntas. Lo repito, las personas que no alcancemos a responderles esas inquietudes aquí en, en el ejercicio de la rendición de cuentas estarán respondiendo a los correos electrónicos o a los datos personales que han dejado en el formulario donde se postularon. Sandra Ospina dice, gracias por acoger la acción popular para la pavimentación de las tres vías del Carmelo ya ejecutadas Dos, faltando una. ¿Para cuándo se pavimentaría? Gracias y bendiciones. Claro que sí. Un saludo para Sandra y para todos los amigos del Carmelo. Las obras de pavimentación de la calle Segunda se estarán realizando aproximadamente en un mes, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos contractuales que la ley 80 exige. Bueno, alcalde, ya con la participación ciudadana, usted muy amablemente ha respondido esas inquietudes. Esperamos que los ciudadanos que aquí se les respondió pues, queden satisfechos con esas respuestas. Y para terminar... Alcalde, hablando de todas las ejecuciones, de todas las acciones, las metas, los proyectos que vendrán para este año 2021 y por supuesto para todo el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal Buga de la Gente 2020-2023, yo quiero alcalde que nos despidamos, que cerremos este ejercicio con un mensaje a la comunidad un mensaje para la uga de la gente. que tiene sus expectativas puestas en esta administración y que la gente, a pesar de que lo felicita, a pesar de que exalta y reconoce las buenas obras, pese a todas las inconvenientes y todos los temas que se han venido viviendo en el año 2020, ¿qué proyectos tiene o qué expectativas pone usted en estos ciudadanos? Bueno, mi mensaje es de positivismo, optimismo, solidaridad y trabajo. Estamos cumpliéndole a la ciudad. Estamos haciendo lo que coherentemente dijimos en campaña, en nuestro programa de gobierno y en nuestro plan de desarrollo. Y aún, a pesar de las dificultades que hemos afrontado, la pandemia, la ola invernal, incluso temas administrativos que pueden generar algún tipo de retraso como los concursos, no hemos renunciado a los sueños que trazamos de manera estratégica para nuestra ciudad. Seguimos trabajando para que UGA se posicione como líder del centro del valle y se visione como una ciudad-región articulada con sus vecinos. Hemos logrado que se encuentre la ruta para que el sueño de tener una petar en Buga se haga realidad. Hemos conseguido de la mano de todos que tengamos garantizado la construcción de un puente tan importante después de 30 años en nuestra ciudad. Hemos logrado que se reactive la construcción de vivienda con más de 276 subsidios para que las familias vuelvan a creer. Estamos trabajando para que el sueño de sustituir todas las carretillas sea en realidad. Hemos logrado llegar a escaños donde históricamente nunca habíamos podido llegar como representar a los alcaldes ante el Consejo Directivo de la CBC. Nunca un alcalde lo había logrado, pero lo más importante, lo logramos con gestiones y resultados de fondo. Seguimos dando pasos certeros y a los problemas crónicos que encontramos en la ciudad, como los huecos, como la escombrera, le hemos dado la cara para que si no se solucionan de manera definitiva, demos pasos firmes y efectivos hacia la construcción de una solución de fondo. Sin olvidar lo misional, no perdemos el foco de entregar un mejor servicio de salud, de seguir trabajando por la educación, de mejoramiento de la infraestructura y que nuestro componente social genere equidad para nuestros ciudadanos. Pero lo más importante, que juntos la sociedad, la empresa privada, el Estado y la academia estamos construyendo el gobierno que sin duda alguna será el gobierno de mayor gestión de recursos en nivel nacional y departamental de la historia. Mi llamado es a la unión. Es el momento de que todos estemos unidos. En los peores momentos debemos sacar lo mejor de las personas. No atacarnos, no escondernos detrás de perfiles falsos, sino trabajar unidos de la mano para que esa ciudad que todos queremos y que más allá de que sea alcalde, ciudadano del común, abogado, profesor, aquí conviviremos, aquí convivirán nuestros hijos. Ese es mi llamado y decirles que a pesar de las dificultades, este equipo de la UGA de la gente, con el Consejo Municipal, con su gabinete, con el sector empresarial, de la mano de Dios, vamos a seguir trabajando para que esa ciudad que todos añoramos se haga realidad.